Los hechos inimaginables siguen ocurriendo. Nuevamente la vida sorprendió a un piloto y sus pasajeros tras ser víctimas de un terrible suceso. Un fatal accidente se ha registrado recientemente donde al menos cuatro personas perdieron la vida. Según con los reportes más recientes, los hechos ocurrieron en el Golfo de México durante el pasado jueves 29 de diciembre un helicóptero se estrelló en dicha área dejando al piloto y tres personas más sin vidas. Sus cuerpos fueron encontrados este lunes 2 de enero por la Guardia Costera. Una de las víctimas fue identificada como David Scarborough, originario de Mississippi. Tanto él como las otras tres personas murieron tras naufragio y sus cuerpos fueron encontrados por Guardia Costera en Estados Unidos durante este lunes 2 de enero, luego de tres días de que el helicóptero se estrellara en el Golfo de México. Sin duda alguna, este 2023 inició de la manera más dura para muchas personas, tanto dentro como fuera de los medios del entretenimiento.